Bienvenidos amigos y amigas, mi nombre es Jory Castillo, Castillo y en este espacio voy a hablar un poco sobre lo que es la realidad aumentada, en qué consiste, cuáles son los requisitos técnicos y además en cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestro diario vivir o a nuestras profesiones, por decirlo así. En primera instancia una realidad aumentada es una tecnología que toma la realidad y a esta le añade la virtualidad de allí su significado, los detalles virtuales son aument aumentados a la realidad algunos, algunos requisitos o los requisitos técnicos básicos para poder hacer una realidad aumentada para poder aplicar esta realidad aumentada de primera mano debemos tener una marca que el software que más adelante vamos a explicar qué significa el software la aplicación va a utilizar una marca como esta en donde esto nos va a permitir pues, visualizar, visualizar la realidad aumentada. Cada programa tiene sus marcas, cada software tiene sus marcas, y este, pues, ya veremos más adelante sobre esto. Seguidamente pues, necesitamos una cámara eh, para poder proyectar, para poder este, visualizar esta marca, necesitamos una cámara, una webcam, por lo general a los dispositivos móviles, como el iPad, como el teléfono, e inclusive las computadoras tienen su propia cámara pero en caso de que no lo tengan necesitamos una parte seguidamente necesitamos un modelo un modelo en tres dimensiones Ahí existen algunos programas que nos permiten crear esos modelos como el SketchUp ¿verdad? que genera modelos de tipo punto .DAE o Collada esos modelos se pueden integrar a estos software para poder nosotros visualizarlos a través de ellos. Después del modelo, pues eh, necesitamos, para poder verlos, para poder ver estas proyecciones, necesitamos un, un tipo de pantalla, ya sea que sea la computadora, ya sea los dispositivos móviles que tienen su pantalla, o bien un video bien conectado a un, a un dispositivo X, en donde podamos visualizarlo. Existen una serie de programas que nos ayudan a, a, a realizar esta virtualidad. Dentro de ellos, pues existe el Ion Reality y también el Ear Media, que este segundo es el que nos vamos a centrar hoy en, en ver ejemplos, en ver cómo este trabaja, cómo es, el, cómo es que trabaja este programa. La página del de Ear Media es www.armedia.it y pues vamos a, a centrarnos en cómo el dispositivo, por ejemplo el iPad, y el teléfono móvil podemos utilizarlo con este software con este programa a continuación les voy a mostrar cómo con el iPad con este dispositivo podemos hacer la, la realidad aumentada para ello voy a proyectar en la pantalla para que ustedes vean lo que yo hago a través del iPad ¿sí? eh, con un software que tengo para proyectar que en este caso sería este entonces, ustedes van a ver lo que yo también veo en la pantalla de, de mi dispositivo. En primera instancia tengo una serie de, de aplicaciones que son específicas para Realidad Aumentada. Y dentro de ellas está el, el IR Player, que es el que vamos a accesar. También voy a ir explicando un poco de cómo utilizarlo. En este caso, esa es la pantalla principal del software, del programa, y en la parte derecha inferior derecha ustedes observan que hay unas barritas que acabo de tocar, si ustedes ven ok, entramos ahí y observen que hay una serie de archivos disp disponibles esto es para poder hacer la realidad aumentada eso es como una librería, en realidad es una librería dentro de ellos tenemos, bueno ahorita tengo tres pero también podemos construir modelos o bajar modelos en ese momento no vamos a construir pues ese es otro proceso que se requiere pues de otro tipo de grabación para ello pero si sí podemos bajar un modelo vamos a tratar de bajar un modelo Él accede a la página de la página de la, de la aplicación y pues ahí ustedes observan que me da una serie de, de categorías de eh, de aumentada vamos a entrar en el espacio el espacio y vamos a bajar uno de ahí vamos a ver este que dice Drum él comienza a bajarlo y bueno en este caso él me pide que con qué lo voy a abrir y pues le digo que lo abra con el Ear player entonces ahí menciona el nuevo modelo eh, disponible en su dispositivo Debe refrescar la librería. Le damos OK. Entonces le voy a dar el botoncito de Refrescar. Y dice: Un modelo fue agregado a tu dispositivo. En este caso, le damos cerrar. Entonces observen que ya existen cuatro, cuatro archivitos. Esto es para poder bajar ya modelos realizados, ya escenas hechas. Bien. Ahora, ¿cómo funciona? Vamos a entrar al drone. Y este él me da una descripción de lo que es el, el archivito del modelo, y entonces le voy a dar clic en el icono que aparece acá. ¿Para qué? Para que active la cámara y ahí aparece el drone. Yo con el iPad, la facilidad del iPad en este momento es que yo puedo manipularlo, hacerlo lo más pequeño, hacerlo más grande, eh, rotarlo. Voy a acercarme de esta forma de manera que lo pueda ver más de frente. Lo roto. Se este puede ver los detalles. Este es el caso del drone. Vamos a tomar otro. por ejemplo el media el logo si tomamos otro nos silla. bien eso con respecto al ipad, vamos ahora a utilizar el, el, el teléfono celular para este para estas mismas aplicaciones bueno de igual forma de igual forma como lo tengo en el en el dispositivo del ipad también tengo otras aplicaciones en el teléfono celular y si ustedes lo logran observar a la derecha está la, el iphone y a la izquierda está el ipad y voy a accesar a la aplicación de del dispositivo aquí en este caso tengo tres igual, de igual forma es muy parecido o es el mismo en realidad eh, como observan pues ahí tenemos el, la marca y aquí tengo el el drone el de lego perdón ese es con el teléfono celular y ahora voy a tratar de verlo con el ipad también Bueno, en un caso tengo el teléfono tengo un carrito por otro lado tengo el, una silla se me complica un poco pues no puedo tener las dos a la misma vez Bueno, espero que les haya gustado. Esta es una muestra de lo que podemos hacer con nuestros dispositivos móviles. De igual forma, lo podemos hacer uh, con la computadora, pero creo más provechoso. Siendo con el dispositivo, pues la manipulación es un poco más versátil. Manipular un teléfono, manipular el iPad es quizás más sencillo que manipular la computadora, desde mi punto de vista. Les agradezco su atención y espero pronto estar otra vez con ustedes hablando de un tema de tecnologías. Gracias.